Sean bienvenidos al curso virtual de Procesos para construir una vivienda. A lo largo del curso, el estudiante podrá comprender el orden que se debe seguir en los procesos constructivos siguiendo unas normas y técnicas para construir una casa empezando desde el trazado del terreno y los procedimientos para lograr una construcción firme que cumpla con los requisitos mínimos antisísmicos regidos por la ley local. Al finalizar el curso, el estudiante tendrá la capacidad de liderar un proyecto para construir una vivienda, calcular y seleccionar el material necesario que se requiere para realizar una obra y controlar y programar todo el proceso constructivo, diseñar mezclas de concreto hidráulico a través del cálculo según proporciones necesarias para su uso, supervisar construcciones de horas hidráulicas y sanitarias, entre otros. Finalmente, el curso se compone de cuatro módulos, preparación del terreno, cimentaciones, muros y castillos, techos y firmes. Espero que disfruten el curso. Bienvenidos.